Señorías, guarden silencio. Bueno, gracias. Gracias, presidente, señorías. La verdad que cuando hemos recibido la propuesta de creación de esta comisión por parte del Partido Popular, nos ha pasado lo que aquel que no tenía palabras para expresar sus sentimientos y hemos acudido al diccionario de la Real Academia Española. Hemos encontrado la segunda acepción de una palabra Muchas gracias. Que viene muy a cuento. Es la segunda acepción para la palabra farsa: acción realizada para fingir o aparentar. ¿Por qué creemos? Señorías, guarde el silencio. ¿Por qué creemos que? Bueno, a ver, a ver si puedo. ¿Por qué creemos que, que es una farsa que sea el Partido Popular quien propone en esta Cámara una comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos? Pues porque ponerles a ustedes a investigar la financiación ilegal es poner al lobo a cuidar a las gallinas, señorías. Vamos a hablar, Vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio de financiación ilegal de partidos políticos. Hablemos, en serio, de, de financiación ilegal de partidos políticos. Hablemos de sumarios judiciales que están abiertos. Hablemos del sumario judicial del juez Velasco para la trama púnica y de la contabilidad B del Partido Popular de Madrid, perfectamente ordenada, según dice el sumario judicial, para las campañas de 2003, 2007 y 2011. Hablemos del sumario de la trama púnica y de, lo que, y de lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Murcia sobre el ya hoy expresidente de la región, Pedro Antonio Sánchez, hablemos del señor Granados, secretario general del Partido Popular de Madrid, encarcelado por llevarse entre 900.000 y 1,2 millones de euros por adjudicación de cada concierto educativo a través de una empresa que se llamaba Alfedel, hablemos de la operación Taula y hablemos de las cinco cajas B del Partido Popular Valenciano interconectadas a través de una empresa que se llamaba Ciexa, hablemos del caso Bárcenas y hablemos de los indicios acreditados, según el sumario del juez Ruz de financiación ilegal entre 1990 y 2008 del Partido Popular, con sistemas de cuentas al margen de la contabilidad oficial, y ni hablemos, señorías, ni hablemos de Gürtel y del señor Correa. Ustedes presentan, aquí, ustedes presentan aquí esta comisión. Puede ser que a ustedes les haya entrado la fe del converso o puede ser que a ustedes les haya entrado un espíritu investigador, así como de Perry Mason, pero nosotros creemos nosotros creemos que ustedes presentan esta comisión en esta Cámara por la misma razón por la que cuando no les gusta un sumario judicial han solicitado a la policía informes que demostraran que Luis no era, abro comillas, Luis el cabrón, por la misma razón que cuando no les gusta una instrucción judicial interfieren en la designación de fiscales, por la misma razón que cuando les pillan con el carrito del Elao destruyen a martillazos discos duros en su sede de Génova y por la misma razón y por la misma razón, cuando el Congreso ha decidido investigar los desmanes del señor Bárcenas al frente de la financiación del Partido Popular, ustedes han tratado de contraatacar con una comisión circense y teledirigida en el Senado. Miren, señorías. Miren, señorías, se lo, llevamos diciendo, se lo llevamos diciendo tres años, dos ya desde los parlamentos. Si quieren apostar por la transparencia y quieren apostar por una financiación decente de los partidos políticos, tenemos las herramientas al alcance de la mano. Prohibamos las donaciones de fundaciones a empresas. Pongamos fin a las donaciones en efectivo a partidos políticos. Apostemos por un modelo de desgrabaciones como el alemán en Alemania, desgraban menos las pequeñas aportaciones a los partidos políticos que las grandes aportaciones. Pongamos un tope de donación. Ahora mismo el tope está en 50.000 euros. Nosotros nos lo hemos aplicado y hemos puesto un tope de 10.000 euros. Regulemos las actividades mercantiles de los partidos, que ahora están prohibidas, pero todos sabemos que en esta Cámara hay partidos políticos representados que tienen actividad mercantil a través de empresas. Y, sobre todo, señorías, sobre todo, Dotemos de recurso al Tribunal de Cuentas. Miren, Hace dos semanas recibimos aquí los informes del Tribunal de Cuentas de los años 2013 y 2014. Es decir, recibimos los informes del Tribunal de Cuentas con tres y cuatro años de retraso. ¿Por qué no dotamos de fondos al Tribunal de Cuentas para que su actuación sea más efectiva, sea más rápida? y la puedan hacer mejor. Si no saben de dónde sacar el dinero, si no saben de dónde sacar el dinero, les adelanto que la señora Cospedal ha anunciado un 32% de incremento en el presupuesto de defensa a las órdenes del señor Trump. ¿Por qué no lo sacamos de ahí? Miren, señorías, en materia de, en materia de financiación de partidos políticos, en materia de financiación de partidos políticos, no están ustedes para dar lecciones. Cuando un ciudadano... Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio. Cuando un ciudadano o una ciudadana quiere conocer la financiación de mi partido, de Podemos, no tiene nada más, no tiene nada más que teclear... No... Presidente, cuando un ciudadano quiere conocer la financiación de mi partido, no tiene más que ir a su navegador de Internet y teclear podemos.info. Cuando un ciudadano quiere conocer la financiación del Partido Popular termina por, viéndose, por verse buceando en sumarios judiciales. Señorías, hay una, quinta acepción, hay una quinta acepción, según el diccionario de la RAE, para la palabra farsa que creo que se le aplica a la comisión que ustedes quieren poner en marcha. Una farsa, según el diccionario de la RAE, es también una obra dramática desarreglada chabacana y grotesca. ¿Qué es lo que ustedes nos están trayendo aquí? Nos están trayendo al lobo a cuidar de las gallinas. Así que, para terminar, solo una recomendación que ya se le hizo a un senador de su partido en su momento. Señorías, sean fuertes, sean fuertes para asumir responsabilidades, sean fuertes para apostar por el Tribunal de Cuentas, sean fuertes para apostar por la transparencia y, sobre todo, sean fuertes para una cosa, para tomarse en serio, como ustedes nos dicen siempre, la democracia representativa. La democracia, esta Cámara y al los ciudadanos, a los que nos votan a nosotros y a los que les votan a ustedes. No tomen a nadie por idiota. Ustedes no quieren investigar la financiación. Ustedes quieren poner una cortina de humo sobre la financiación ilegal de su partido, que está subiúdice. Muchas gracias.